Hola amigos pescadores, hoy me encuentro en Montermoso, provincia de Buenos Aires, sur de la provincia de Buenos Aires, famoso balneario acá de la costa atlántica, de la costa argentina, bueno llegamos el día de ayer eh, con un viento sureste de 20-25 kilómetros, sigue hoy un poco de viento sureste, ya mañana dan un día impresionante, inmejorable, así que mañana nos vamos a embarcar junto a Hugo, Aguirre, Mijael, que hace excursiones de pesca acá en esta ciudad, en esta localidad. Vamos a ir por una variada de mar, vamos a, a intentar hacer una línea variada de corvina, pescadilla, gatuzo, palometa, bueno, lo que el mar nos brinde y poder mostrarle a todos ustedes este, en imágenes las bondades que tiene este pesquero acá de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, mañana nos encontramos en el agua, queremos tener una buena pesca, que nos toque un buen día y poder disfrutar junto a ustedes de este fantástico balnear. Amigos, mañana fantástica en Montehermoso, espectacular, viento leve del norte, de 7, 8, 10 kilómetros, el mar está planchado, un mar de aceite. Así que bueno acá, yo ya estoy esperando a nuestro guía para salir a hacer la nota, mucha ansiedad, muchas ganas de salir a pescar, realmente esperemos que nos toque una jornada muy muy buena y podamos mostrar distintos tipos de, de, de especies de pesca, también trajimos una, un equipito de spinning liviano como para ver si juntamos pescadillas y algo de palometa abajo del barco y podemos hacer algo con artificial. Así que bueno, ya en un ratito llega nuestro guía y salimos a pescar. Bueno, estamos en Monte Hermoso, arrancando esta jornada de pesca, esta nota de pesca variada de mar, junto a quien Hugo Aguirre, Mijael, un amigo de muchos años, bueno, volvimos a visitar, este, así que bueno, bienvenido al programa un poquito, gracias por la invitación, este, y bueno, contanos un poquito a ver qué tipo de pesca vamos a hacer, qué equipos vamos a utilizar para que la gente y los aficionados, bueno, que vengan a a vacacionar y a pescar acá a Monte Hermoso sepan más o menos este, qué equipos traeron que vos también sabemos le facilitas equipo le facilitar líneas y todo bueno, antes que nada agradecerte la visita de Eduardo después de tanto tiempo ha regresado bueno, y hoy vamos a hacer un poco de variada un poquito de corrida El equipo liviano le otorgamos a la gente que nos viene a visitar, la carnada el equipo asistencia permanente a bordo dos personas que nos asisten este, contamos con dos embarcaciones Mijal este, primero y María Eugenia y aquel que quiera venir a, a visitar nuestra, nuestra zona de pesca será bienvenido bueno perfecto ya conocemos tu servicio muchos años acá en el tema, así que sabemos que es un servicio es impecable, ¿no es Mostrar un poquito lo, el equipo acá motorizado, como me explicabas que era la línea con plomada corrediza para. Sí, eh, nosotros eh, generalmente las hacemos nosotros, estas líneas son corredizas y el plomo lo tenemos, lo recambiamos re, de acuerdo a la, la correntada. Plomada corrediza, ¿sabes? Correcto. Ahí está. ¿Al suelo 4.0 más o menos el tamaño? sí, una de 30 centímetros. Perfecto. De acuerdo al pescador le cambiamos la bajada, a veces la zonada es media larga y por ahí no, no agarra, no agarra no el timing y, y bueno, lo vamos, lo vamos chequeando. Dale. Se va todo con pescado, Listo. esa es la idea. Ya estamos encarnando, ya estamos al agua y... y, y buena suerte, seguimos con las bueno, un bagrecito de mar. Bueno, acá la pescadora Eugenia. Buen día Eugenia, bienvenida. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Cómo va calle. Ah, pescadilla. Vamos con otra pescadilla. Vino tamaño, che. Espectacular. Dale Eugenia, dale Eugenia. Que se no, gracias. Tomar tomate. Dale, dale, no, Eugenia, yo la conozco cuando está pescando. Dale, dale Eugenia. Uh, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no un chuchito eh. bueno acá venimos con euge no hicimos tiempo a agarrar la firmadora mostrarme la euge una linda pescadilla che. bueno se va firmando de a poquito el pique bárbaro otro gatucito bueno ¡Vamos, Randy! ¡Vamos! A ver, muestre para acá. Acá ya Che. Está apuntando. Ha pedido que sea un poquito más grande que la de es espectacular, muy linda Che. Sí. Un gato Ah no, una corvinita ah, Bueno, una corvinita sí. Pardo. Oh, un gato pardo, ¿eh? enroscadito. Bueno, acá vemos el amigo. Un congrio levantó. Bueno, bárbaro. una pescadilla bueno un gatuso acá para Eugenia ahora que hay que esperar en la lanza ya saqué 800 gramos de pescadilla Espectacular, espectacular Hugo, bueno, se va activando la variadita Dale Randy, los Dale Randy, dale Toma el almuerzo Ojo, que se suelta eh, Así, eh Randy no era el sueño, es que los sueños son realidad a ver, no, ahora vamos a una fotito. Bagresilius. O son tres colinas chiquitas o una. No? Ah. Uh, pabra, mira Mirá que pedazo de congrio. Tiene ¡Wow! como un ¡Wow! par de vueltas. Bueno, un congrio ¡Wow! hecho ¡Wow! matambrito, ¡Wow! mirá. Un congrio de, de 3 kilos. De 3 kilos. ¡Wow! Oh, Vamos sí. a hacer el escabecho. ¡Wow! Cada cantinillo hace hablar. Cuando te pides que hayan para abajo, las locales. No te cagues el culito. Vamos, Mario. Bueno, Una va linda la la pelea, pelea está dando acá, la ¿eh? Mira adentro, mira adentro. ¡Pa! Oh, ¡Mira! ¿no? ¡Dale! No, no. Bueno, uh, esa... Levántele, muéstrela, muéstrela, amigo. No, no, no, no. Bueno, Mario. Espectacular, espectacular, Mario. Felicitaciones. ¡Gracias! ¿Llamaste? ¿La pasé? ¿La pasé de los no, no, ¿La en de ¿La casa o en el frigorífico de él, seguramente. Creo que sí, Dani. ¿Eh? ¿Sí? Llamalo así, No va a, va a, no, a ver. A ver, no, muéstrela, muéstrela. ¿Eh? Eso. Dale, dale. Otra linda corvina Es sí, capaz, este viejo. No me idea qué hora es. Y yo estoy ya a tenemos otra... 10. ¡Oh, la veo ya sé, aquí estamos Estabas ah, escuchando con la oreja salga Ya pasó por acá, delante del video sí. ¿Te gusta ahí? Espectacular, doblete, ah, doblete doblete ¿Quién sacó el único Pero... doblete de la Perdóname Somos los de la vela de enfrente nosotros Bueno Otro doblete, espectacular pegamos una fotito A Cormina, Hugo, felicitaciones, Ajá. hermosa. Bien, bien. Ahora vamos a hacer una fotito, ¿eh? Bueno, oh, oh, bueno, acá venimos con dos piques, acá y allá el muchacho. Acá arriba otro, ¿eh? Otro más, tres. A ah, que me sirva. Mira, mira, mira, acá otro, ahí va. A ver acá que sacamos la Hermosa corvina, Otra más, grande, vamos, muy bien Allá muestre también el muchacho de la punta Buena Hay otra, hay ¿eh? otra Esperá que vamos a hacer una foto, esperá que vamos a hacer una foto, no la aumentan en el cajón Abeluguito Muy buena Ahí vamos a una fotito Hubo una mañana que parecía que venía muy tranqui, poco pique y se activó ahora sobre, en el cambio de marea Y como te había dicho, una vez que empieza a caminar la correntada iba a traer el pescado seguro bueno, a veces cuando no lo hacemos el pique de una, tenemos que esperar que cambie la correntada. Que cambie la madera, que cambie la correntada, dale. Cambie la correntada y ya está el resultado. Vamos a hacer la fotito. Le él. Ah, ay sí. Pero yo nunca. Porque... Por la excepción nunca. Nada, no una sola vez. Han activado las corvinas de una manera impresionante. Una tras de otra, un pique tras de otra. Amigos pescadores, final de la jornada. Acá desde Montermoso, junto a Agua Aguirre, Pesca Embarcada Mijael. Bueno, realmente tuvimos una, una jornada, arrancamos con el pique muy muy flojo, cambiamos dos o tres veces de lugar porque no, no, no podíamos encontrar este cardúmen nos no, no se estaba dando. ¿eh? Y sí, nos acercamos más a la costa y bueno, fue con el cambio de marea, tuvimos la sorpresa que bueno, llenamos los cajones en un poco más de una hora, unas corvinas muy lindas, pescadillas, cartuz un poco de todo, Hugo. Sí, la idea era esa y bueno, no se nos dio a la mañana en las primeras horas, pero sabíamos que el cambio de marea se iba a dar. pues eso te decía que, que tranquilo, que el pescado está ahí, va a aparecer y apareció. Perfecto. Y, por suerte. este... Eh, completamos la, la cuota que corresponde y, y estamos listos para el vacío esta noche. Esta noche nos espera un buen asado, <risa> lo, lo vamos a filmar también para que lo, los amigos pescadores vean. <risa> che, bueno, así que, gente, espero que hayan disfrutado de las imágenes, que hayan disfrutado del programa. Vénganse a Monte Hermoso, una vueltita, acá contraten los servicios de Hugo, que no se van a arrepentir. Este, y bueno, te agradecemos a vos, Hugo, por la invitación. No, por y Por favor, agradecidos hacemos... somos nosotros, el grupo nuestro que trabaja, Ever este virus, Chile. los chicos, Eugenia en la administración, que nunca nos da un peso. Perfecto. Y agradecemos también a Payo Argentina por facilitarme toda la indumentaria para hacer mis notas. Así que, bueno, pescadores, espero que les haya gustado el programa y será hasta la próxima. Pescadores, hoy estuvimos haciendo una variada de marca en Monte Hermoso, junto a Hugo Aguirre, Mijael, realmente pescamos muy muy bien. Y queremos mostrar un poquito lo que podemos hacer con el pescadito fresco recién sacado. Hoy vamos a preparar un ceviche de corvina y pescadilla. ¿Eh? Los ingredientes, acá mostramos cebollita morada, que ya la pusimos previamente en un poquito de agua con hielo para sacarlo fuerte. Acá tenemos morrón rojo, morrón verde. Perejil, que después tenemos más para reforzar, y un dientito de ajo picadito. Y acá tenemos los filetes de corvina y pescadilla, ¿eh? despinados, de bien limpitos, cuereaditos, que ya los cortamos en cuadraditos. ¿eh? Vamos a mezclar todos los vegetales con el pescado y los vamos a colocar con limón. ¿eh? Van a quedar más o menos de una media hora, 40 minutos de limón y depende después del gusto de cada uno. Puede quedar más tiempo o menos tiempo en limón. A alguno le gusta el pescadito más crudito, digamos más crocante, con media hora, 40 minutos está bien. El que le gusta un poquito más cocido, que dejarlo una hora o una hora y media. Eh? Ahora vamos a mostrar cuando mezclemos todo y lo pongamos con limón. Ya seguimos. Ya tenemos todo preparadito, las verduras picadas, como mostré hoy. Ahora vamos a mezclar. Ahí Liliana va a enfocar para, para que veamos cómo es acá ya tenemos el pescado con la cebolla vamos a tirar el resto de las verduritas que habíamos preparado morrón rojo, morrón verde perejil un dientito de ajo le pusimos también a esto le vamos a poner también un poquito después de sal y pimienta a gusto no se pasen con la sal porque el limón ya le da bastante sabor, bastante acidez y por ahí si lo salamos demasiado queda muy fuerte ¿Eh? mezclamos toda la verdura yo realmente sal le pongo al final para si le falta. Pimienta, sí, el que le gusta más picantito le ponemos. Y a esto le agregamos el jugo de limón. Acá verán que estamos exprimiendo limones, limones de planta, fresquitos. Vamos a exprimir varios matos y bueno, quiero mostrar cómo lo vamos eh, a preparar. ¿eh? Esto lo vamos a poner en el jugo de limón. Vamos a seguir exprimiendo hasta cubrir todo esto. Y acá lo vamos a dejar con este juguito más o menos una media hora, 40 minutos. Y ya vamos a poder empezar a a picar este ceviche riquísimo vamos a mostrar cuando esté listo para que vean cómo cambia la textura y el color del pescado listo bueno acá estamos esperando el guía Aguito acá preparé el ceviche miren cómo va cambiando el color del pescado se pone blanco el limón lo va cocinando la textura ¿eh? así que estos 10-15 minutos más ya está para para entrarle y acá tenemos fiambre casero que le traje yo de obsequio al guía porque realmente se porta de 10 siempre, lo mito casero y bondiolita. Así que bueno, ya va a llegar Hugo, así que vamos a, a charlar un ratito con él también.